Hey, parceros, ¿bien o no? Bueno, seguimos en nuestra misión de salir baratos de los aeropuertos. Hoy vamos a salir, vamos a buscar cómo salir barato acá del aeropuerto de Dallas favor, Nunca lo he hecho, lo vamos a hacer juntos porque es la primera vez que lo voy a hacer así, he salido de Uber. Pero no, la idea es hoy salir en lo más barato posible. Entonces busquemos las opciones. Obviamente Google Maps es siempre la, la herramienta. Aquí en el aeropuerto de Dallas hay muy buen internet. Entonces vamos a hacer la búsqueda, entonces miren, le vamos a decir que estamos en el, en el aeropuerto de Dallas y nos dice que nos vamos a demorar una hora para ir hasta el downtown, 56 minutos para ir hasta el downtown de Dallas, lo podríamos hacer en Lyft que es como Uber y nos costaría 30 dólares y nos demoramos 28 minutos, pero bueno, como la prueba aquí es salir lo más barato posible, entonces dice... que vayamos a la línea naranja, ya la vi, está ya, vamos a ir a buscarla. Y eh, dice que sale a las 8.34, vamos a tener 14 paradas y vamos a tenernos que bajar en la, en la parada que dice Akar. ¿Listo? Y bueno, vamos a buscar nuestra línea. ¿Saben que de saben que malo en este aeropuerto? Que no hay donde dejarle el equipaje. No, nos toca cargármelo. Pero igual es muy seguro aquí. Entonces no hay problema. Vamos a buscar nuestra línea. Vamos a buscar nuestra línea naranja. Estoy en la terminal D. Del aeropuerto. Terminal Link. Yo creo que lo voy a coger. Esa terminal Link para ir hasta la terminal E B47. Rain to Lo que terminal A shouldn't stop en A10. Bueno, y ya el señor nos explicó que tenemos que ir a la A. Entonces, sí, miren aquí dice. Lo que es la terminal A. Ok, thanks. Ok, nos dice que para la terminal A... Perdón, nos es queda... Ah, ok. Rail to ask? es que es Rail to Fort Worth, Rail to Dallas, terminal A. O sea, vamos. Tenemos que ir a la terminal A Esperemos un, un shuttle de esos un, un bus de conexión Acá le llaman Terminal Link Que nos lleve a la terminal A Ahí espero una vez les alcance a mostrar El avisito azul Ahí es cuando uno pide Uber o Lyft Ahí es el de app Cuando, lo, cuando uno pide el, el transporte Ya sea por, por, por cualquier app Por Uber o por Lyft Miren uno puede... Lo puedes escanear acá, este código de barras para saber cuál es el próximo bucecito de estos naranjas que nos lleva uno a la, a la siguiente estación Llegó el, el, el, el, el bus de, de Link, el Bus Schur, que nos va, a llegar, nos va a llevar a la terminal A, terminal B y A Tenemos que ir a la A ¿Dónde está? ¿Dónde está? Terminal A. A. ¿Estás listo o Are you listo o west? ¿Estás Okay. o ¿Estás o ¿Estás o ¿Estás o ¿Estás o ¿Estás o ¿Estás este lo tuve que esperar como 5 minutos, lo tuve que esperar más o menos, un poquito menos I go the the train, the train. Ok, tiene otra parada más adelante, parada dos veces por terminal. Esta es la primera, nosotros vamos en la segunda porque recuerdo que dijimos que creo que era A10 para correr el tren, entonces bueno, vamos en la otra. Se gastó cuatro minutos. Cuatro minutos. va a terminar Que sí. ya supuestamente en la puerta A10 es donde cogemos el, donde agarramos el tren. Ahí ah, the train, bro. Yeah, where? So, so go A10. Go downstairs. Elevator, ¿verdad? to walk this way. Okay. ¿De Okay, I'll go there. Okay. So, go there? Yeah, right so, go downstairs, take an elevator and then just walk this mark for you. Sure. Thank you so much. So, yes, okay. Listo, bueno. Hasta aquí vamos gratis. Nos trajeron de terminal a terminal. El churo ese es gratis y bueno, ya el señor nos dijo que vamos por esa puerta, vamos a bajar por allá y vamos a caminar hasta allá a ver si a ver agarrar el tren nos demoramos arrancamos la terminal de como a las 8.50. nos gastamos como 15 minutos de cambiando de terminal check your what like, are you going on American Airlines yes but I going to throw the terminal D I going to Bogota yeah you can check your bags in when you get there but they don't have anywhere where they hold them for you yeah no it's a service in another uh, airport say yeah so. we don't have... okay thanks okay Guay. No se puede dejar la maleta. Eso es malo. Nos toca cargar la maleta. Ahora. Hasta el centro. Ahí yeah. dice. Yeah. Me he una tripulación ahí. Entonces... Lower level. Dice? En español sería planta baja, ¿no? Dice LL. Lower level. Vamos para of Scum Cours, que no. es donde Que es donde están las salidas. Estamos en la terminal. Me que a por allá. Y dice Rail to Dallas a la derecha. Este. Vamos a agarrar Vamos a agarrar hasta Tiene eh, reituladas Y van de cortesía Me imagino que esas son de los hoteles Que vienen a recogerlo a uno Pero nosotros como vamos por el centro Si ¿Sí, ven, eh? shuttle to hotels Y al parking O sea, donde se rentan los vehículos O los parqueaderos Pero nosotros tenemos que ir a agarrar el tren. Perdona, así, pero es la primera vez que lo hacemos. Así que lo estamos haciendo juntos. Nunca había hecho esto aquí en Dallas. Estamos aprendiendo a ver cómo salir. Baratos, baratos del aeropuerto de Fort Worth aquí en Dallas. Qué raro que este aeropuerto tan grande no tenga servicio de de guardar equipaje casi todos los aeropuertos que en el de Miami he visto creo que en el de México también hay creo que en Bogotá también hay varios puertos ahí está. ok ahí está dice tren hasta War y acá, hasta el centro de Alas. Trabaja de lunes a viernes de 4 de la mañana, 1 en el techo de la mañana y los sábados de 4 a 1 y media de la mañana. Entonces, tenemos que ir a la, hacia la izquierda, me imagino que tendremos que ir a comprar el piquete. comprar el etiquete y la imagino que acá las podemos entonces una virtud vamos a comprar el j pass porque tenemos que volver y nos cuesta 6 dólares ¿Escuchamos la tarjeta? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! que error que resultó en la tarjeta me queda el revés dice que me acabó nuestro el código de área ok, ya está procesando la transacción y salió nuestro tiquete. Salió nuestro etiquete tenemos, lo compramos. Pase de un día por 6 dólares, nos podemos mover como tenemos que ir y volver. Ok, ahora averiguar nuestro tren, ¿cuál es? Eh, bueno, si, eh, si lo quieren pagar con efectivo, bien pero pueden pagar con efectivo y acá pueden poner en español el menú. Ahora... Vamos a averiguar cómo llegamos al downtown de, de Dallas Allá dice Track one. Excuse me, I need to go to the Dallas downtown Which one I have to, to, to get? Uh... I think there's one over there, across the way I think there's another train over there okay. Yeah, actually you're trying to go to Dallas You want that yellow one So, probably here, so I would hang out here I think the dark goes to Dallas Okay, thank you. Uh -huh. uh, The I, other one goes to Fort Worth. This one goes to Dallas. Oh, uh, here. Thank you so much. Okay. Ahí ya nos explicó el señor, entonces tenemos que esperar a este lado. Entonces cuando el otro lado van para Fort Worth. Pues que es el pueblo que está acá cerca del aeropuerto. Acá nosotros vamos para Dallas. Next door is my training is to Fort Dallas. I don't, I don't, tipo, Servicio de información, no sé si alcance a escuchar que el trap two va para el downtown de Listo. Entonces, esperemos. Ahí viene nuestro tren Y, miren, el etiquete el sirve todo el día Pues sirve hasta el 30 de septiembre a las 2 de la mañana o sea que de, podemos... Vamos a tomar solamente dos, o sea, acá esta viaje nos sale a 3 dólares, pero podremos tomar más viajes, que lo vamos a hacer, de hecho. Sí. Bueno, los susurros. Si traen maletas, para que tengan en cuenta el caso de esas calentas. Y... Bueno. Entonces, ¿qué? Eso es prioritario. Y es pues para personas con discapacidad, pues démonos acá. Listo, ya estamos en el tren y... Son las nueve y media. Bueno, tenemos que tener en cuenta que me demora, nos demoramos un momentico mientras que compramos aquí. Y creo que ahí mientras hacíamos eso, por favor, adelante. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, pero pues estamos haciéndolo por primera vez, entonces no somos tan eficientes. Vamos a ver a qué hora se arranca y a qué hora llegamos al Centro de Aras. Debe ser rápido. control Bueno, empezamos al recorrido. Esta en Orange Line, final destination, Parker Road Station. Next up, Beltline Station. Ahí están todas las estaciones. Y nos es acordamos del que hizo ACAP. Acuario hizo ACAP. Es una línea naranja. Y ahí en la mitad de Downtown Dallas, pues tenemos que en acá. Después de West End. Listo. Tristo. Sound Louds. Cinco. Se o sea, a 35, vamos pues a ver, a través hasta, hasta el centro, centro, hasta, el viernes, hasta el <música> pues no en el centro de es el centro de Madrid, el centro de Madrid, el Canal Plaza, ¿viste? Nos una hora, o una hora al menos, bueno, el ya con los una hora del transporte de, venir. Bueno, rápido, pues de, venir de hasta el centro de Madrid. La canción está bien, es que cojan Es como el tren, no como no tiene, no tiene cargador No tiene mesita como para ir trabajo ¿no? Así La muy De uso ¿no? Pero bueno, como catorce paradas, tal vez. Es muy amarilla. Paradas. Listo. Llegamos. Y estamos en el Downtown de Texas, de Dallas. Listo. Por 3 dólares llegamos hasta el mero mero centro, Hice Thanksgiving, aquí hay un monumento y ya, vamos a dónde desayunar, por allá había un Seven eleven vamos a buscar algo de tomar y para acá va un Starbucks. Listo, parcelos, llegamos por 3 dólares desde el aeropuerto de Dallas, de Fort Worth, hasta el centro de Dallas. ¿Qué tal les pareció? No olviden, suscríbanse, no sean malitos me gusta, comenten ahí alguna vaina, invíteme para ah, traiga algo. Chao, chao, unos gracias por ver.